Hola Capricornio, ¿cómo te encuentras? Te doy la bienvenida a este espacio de Biosabiduría Ancestral Bienvenido a esta tu guía general de la segunda quincena de septiembre Deseo que a través de estas palabras, de estos mensajes Encuentres una respuesta, una frase, un paso para que autosanes tu vida Para que avances y sientas paz Es nuestra intención Compartirte estos mensajes para tu bienestar, para tu conexión con tu alma. Bienvenido Capricornio. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que siempre nos tengas presentes. Darle like y dejarnos en comentarios cómo te has estado sintiendo en este periodo de septiembre que ya avanzamos. Bastantes movimientos, bastantes cierres de ciclo. Dejar aquellas creencias o aquellas formas antiguas que ya no nos sirvieron Y hoy tienes en tu presente justamente el campo de los sueños Ok, muy bien, Capricornio, felicidades Primero porque hay vida y segundo porque habiendo vida siempre hay opciones para avanzar, para ir por los sueños. Y te voy a mostrar las cartas que están hoy en tu vida. Tienes en tu presente el campo de los sueños de cabeza. Eh, todas aquellas situaciones que se han estado presentando están representadas por la carta de la fuerza de cabeza. Lo que te sugieren, tienes la carta el estímulo hay una limpieza de la casa en tus resistencias, Capricornio, ahorita vamos a detallar un poco más, y finalmente el regalo que tiene para ti la vida es la chispa, el momento de brillar, de vivir, de sacar la música que llevas dentro Capricornio, y bueno, vamos a empezar, el campo de los sueños de cabeza nos habla de todas aquellas intenciones, todos aquellos proyectos que has dejado olvidados y que hoy están volviendo a tu mente, volviendo a tus recuerdos para ser sacados a la luz, para empezar a ser materializados. Y para empezar a ser materializados se refieren a ponlos en papel, pon, háblalos, platícalos, compártelo con personas que estén alineadas a esa frecuencia, a esa vibración. Y te dice no los dejes ahí, Capricornio. El campo de los sueños es un campo fértil, en donde tienes un abanico infinito de posibilidades, primero para materializar, segundo para empezar a mover tu economía, te dicen no te quedes estancado estancada en una sola forma de ingresos, esa puede ser negocios, empresa, eh, en la forma en la que tú generas tus ingresos, te dicen no es la única forma, y posiblemente si has estado sintiendo un poquito como este estirar, ¿no? Como que se puede o no ir esa forma de generar ingresos, te dicen, es momento Capricornio de que te pongas a trabajar. Que te pongas a darle rienda suelta a esos sueños que se quedaron ahí ocultos u eh, olvidados en algún momento. Porque de ahí te van a surgir ideas para entonces empezar a monetizar diferentes formas, ok, y esto te lo dicen porque justamente tienes la carta de la fuerza de cabeza, no dudes de ti, tienes al mundo, el mundo es tu casa, ok, vives en él, no nada más en un pedacito de una ciudad, vives en el mundo, has decidido mantenerte en ese pedacito, sin embargo tú te puedes mover, te dicen también es momento de que confíes en ti, no pierdas esta... Chispa que, que te caracteriza Capricornio Sobre todo porque eres muy bueno para eh, De cierto modo planear, generar eh, Eres muy organizado eh, Si vibras en una energía alta eh, Eres bastante bueno para generar eh, ingresos Para materializarlo. Sin embargo has estado dudando de ti Y si se ha empezado como a ver Cierto estancamiento en esas zonas Es justamente por esas dudas sobre lo que sí realmente sabes hacer y eso lo sabes hacer porque ya lo traes integrado Capricornio. Entonces acúdete esas dudas y ponte a darle rienda suelta a estas ideas que se están presentando hoy en tu vida. ¿Ok? Y como sugerencia te dicen, acepta ese empujón que la vida te va a dar o ya te dio, acéptalo y fluye con ese cambio el estímulo es como esta jirafita pequeña que está acompañado o acompañada de su mamá y que le está como transmitiendo esta certeza de que siempre va a estar bien de que ella está con él y eso es lo que hoy te dice ese ser superior en el que tú creas yo estoy contigo una vez que me des la posibilidad de entrar a tu vida juntos vamos a crear cosas inimaginables eso depende de ti Capricornio depende de que decidas esa decisión te toca a ti, puesto que este poder superior, esta energía, alta vibración, están ya disponibles para ti en el universo, solamente que de repente con estas dudas, con estas ganas de quedarte ahí un poquito estancadito en la zona de confort, pues no, no te quieres mover y es momento de abrir las alas. Y te dicen, no te resistas justamente a limpiar esta casa, a limpiar todo aquello todas esas telarañas, a sacudirte como ese polvito de por haberte quedado estancado en una zona de confort, sacude, quítate esos pensamientos de duda que has estado teniendo, saca y aquí te invitan también a hacer una limpieza física del lugar en donde estás habitando, Saca todo lo viejo, saca si hay algo que no uses de tres meses hacia atrás, ya es momento de darlo, ya sea eh, darlo como donativo, posiblemente generar una venta por ahí, pero es moverlo, porque estás estancando, justamente estás estancando energía al retener de estas cosas materiales todo aquello que ves afuera es como está en tu interior, entonces empieza a hacer esta limpieza consciente, tanto de tus resentimientos, dolores y creencias negativas sobre ti del pasado, es momento de que las vayas quitando poco a poco, y que físicamente también el lugar que habitas lo limpies, limpies ese posible desorden que hay en tu vida para que la luz del sol pueda entrar, y esto te lo dicen porque el regalo que tienen para ti hoy en estos 15 días que restan de septiembre Capricornio es una vez que limpias la casa interna, la casa eh, física también, te darás cuenta de aquello que está en tu interior, listo para brillar, listo para sacar su música su bella música y moverse a ese ritmo, fluir, disfrutar la vida, pachanguear, y pachanguear no me refiero justo, solamente a hacer fiestas, sino a disfrutar realmente la vida, a experimentar esos momentos que también pueden ser vistos como una, una tormenta en la vida, sin embargo una vez que te conoces a ti mismo empiezas a, también a disfrutarlos, porque sabes que eso te va lleva a llevar al siguiente nivel de conciencia, al siguiente nivel de vibración, y te va a alinear con personas bastante, bastante positivas en tu vida, Capricornio, entonces es momento ya de soltar lo viejo, es momento de dejar esas dudas, porque estos sueños requieren ser materializados, y te dicen, no estás solo, no estás sola, aviéntate, aviéntate porque ya están esperando que les abras la puerta de tu vida para entonces juntos en equipo poder generar cosas inimaginables Capricornio, muchas felicidades, deseo de verdad y con toda mi alma que hayas encontrado aquí una respuesta que vibre en tu corazón, en tu alma, suscríbete al canal, dale like, déjanos tus comentarios Activa esa campanita coqueta que está ahí abajo para que nos tengas presentes en tu vida en cada momento que subamos nuevos contenidos. Y brilla, Capricornio, porque tienes todo el derecho a brillar. Haz uso de ese derecho. Gracias. Bendecido seas.